Qué es patreon y cómo funciona es una plataforma o una red al igual que muchas otras la cual te ayudará a ti a compartir tu contenido o un contenido un poco más exclusivo para ayudarte a independizarte en tu carrera de artista y con artista me refiero a aquella persona que puede hacer cualquier cosa que se pueda hacer en un video. olvídense de la lotería tratar de agradarle a las compañías tratar de agradarle a los algoritmos ya acá en esta plataforma de antemano trabajas con personas a los cuales le gusta lo que haces. Y un punto muy claro de destacar es que Patreon no va a compartir sus videos como YouTube, Instagram, TikTok o cualquier otra red social, sino que en esta pues tienes que utilizar tus otras plataformas para atraer tus seguidores o previamente tus fans. Pero si eres una persona la cual no cuenta pues con muchos seguidores, pero quieres empezar tu proyecto en Patreon, aún esto no te detiene. Si entramos a páginas de, donde podemos anunciar, como por ejemplo Google Ads, Facebook Ads, entre otras, podemos ver que tenemos una etiqueta que se llama Patreon. Esto significa que tu anuncio, o sea, a través de publicidad, pues puedes llegar a personas los cuales conozcan sobre Patreon y también con otras etiquetas más puedes llegar a tu público ideal. Patreon no es un lugar donde solamente puedas subir contenido, sino un lugar en el cual pues te puedan dar propina. Si tú subes ningún tipo de contenido, pues tus fans o seguidores, que sea de YouTube, Instagram, TikTok, whatever pues ellos si deciden, si son muy fan tuyo y aman mucho lo que tú haces, te apoyan pues dándote una cantidad de dinero. Pero esto sucede más en países desarrollados como los países de Europa, Estados Unidos, etc. Pero tampoco a ellos pues no le va muy bien si no ofrecen algún tipo de contenido. En Latinoamérica, olvídense de esto, en Latinoamérica eso no funciona, no funciona. Pues es preferible que nosotros que vivimos en Latinoamérica si ofre demos algo de valor pues a lo que es nuestro Patreon, que sea como un proyecto, un proyecto agregado, en lo cual si demos algo, pues que la persona sí si quieran ver, y así podemos tener, digamos, resultados, no mejores resultados, porque si no ofrecemos nada no vamos a tener ningún resultado. Así que prepara tu Patreon a todos los ajustes que tengas que hacer y empieza tu proyecto. Si cuentas con muchos seguidores, compártelo con ellos y también puedes ir también preguntándole sugerencias de antemano que les gustaría y todas esas cosas. Y si no cuentan con ningún tipo de seguidores, pues no tenemos de otra opción, pueden, si tienen otra opción me la pueden dejar de los comentarios pero agárrense de la publicidad, agárrense de la publicidad e inviertan al final de cuentas esto es un negocio, Patreon es un negocio y en todos los negocios tenemos que invertir, haber pérdidas, ganancias etcétera pero debemos invertir ahora en el siguiente video que se lo voy a dejar por acá vamos a ver cuánto dinero se puede ganar en Patreon y también les voy a dejar ahí la lista de reproducción Voy a dejar la lista de reproducción en los cuales tendremos muchos videos interactivos sobre Patreon, cómo retirar el dinero, cómo, eh, pa, cómo pagan, todo. Vamos a hablar todo sobre Patreon. Así que vamos a clic en la lista de reproducción y vean los videos que les llamen la atención. Y si pueden todos y así tienen un poco más de conocimiento. Chicos, pásense al próximo video y nos vemos allá.